Que tú no la tuviste Y ya no mato, ahora humano causa nada, no me debo aferrar Que no soy Y yo sé Que aunque traté de tenerte bebé, no lo logré Soporte vientos despiadados Y aunque tropecé Me sentía con la corona, pero no era tu rey Mi vida se parte por tu Pensas que no acostumbraste a cumplir Mujer, me alejaste a mí en la nada Pensaste que no te extrañaba También en todo por un no puede darte el amor que te dio Ser infiel no se perdona, aún así te perdoné Te traté como una reina y dices que te lastimé Creo que tú estabas jugando, pero yo me Sabía de qué trataba y mi cora te entregué Yo sabía que no debía confiar en ti, me lo dijo Tom Me sentía con la corona, pero no era tu rey Veme a los ojos y ponme atención ¿Por qué mentiste para dañar mi corazón? Con tus amigos me tachas de cabrón Di lo mejor y dices que fui el peor Te esperé más de seis meses Para ver qué decidías De relación llevamos ya varios meses No esperaba que mentirías. Estoy feliz pero sin ti ya no veo gris no me haces falta Viernes y ahora te hago otra canción Ya no mostraré esa importancia por ti Porque yo no sé que tú no la tuviste ni Y ya no más. Todo lo que usa, no nada No me debo aferrar Porque no sabe valorar Y yo sé Que aunque Trate de Detenerte Bebé no lo logré Soporte vientos despiadados Y aún las Me sentí con la corona pero no era fe Yo JL Con Immortal Studios Gael G.M. La misma mentira